Hola, estamos en Punto de Emancipación. Es un verdadero honor estar con Felipe Piña. Felipe Piña, vamos a decir, transformó el, la percepción de la historia eh, en la vida contemporánea argentina. De, hay un antes y después de Felipe Piña, porque la historia empezó a formar parte a través del trabajo de él, de la vida de los argentinos, de la indagación, de la memoria histórica de los argentinos y podemos decir una valoración política ¿eh? de, también de historia. Así que voy a empezar por hacerte dos preguntas, llevando un poco de agua a, a mi molino, muy referidas al concepto de historia, a ver sí. cómo te, te pueden te pueden parecer según la tarea que va a hacer. La primera es una de la que te dice, la historia es el lugar donde lo reprimido retorna. Ah, bueno. Te la dejo como sí. una posibilidad. Y la segunda, que es mucho más conocida, es la de Marx, en el 18 de un mario, la historia se repite, primero en forma de tragedia, después se en la forma de paz, o sea, está mucho más extendida. Me, bueno. me gusta la de Lacan, sí, me gusta la de Lacan, eh, yo creo que la, la historia permite que aparezcan que, que, que cosas que estaban reprimidas, que estaban contenidas. Estaba en oculta. La historia bien hecha, ¿no? Digamos, la historia cuando uno se pone a indagar, eh, primero aparece un relato donde hay muchas cosas ocultas, ¿no? De lo nombrado y lo no nombrado, lo que se nombra y lo que no se nombra. Y yo creo que un poco la tarea de la historia bien hecha es rescatar lo no dicho, lo que ha quedado sepultado, este, los sectores sociales o de género que han quedado por fuera del relato histórico tradicional. Eh, así que yo adhiero a ese concepto de historia. De rescate y de, de una conformación de una historia más amplia, una historia total, ¿no? de la que hablaba el querido Hobsbawm, donde decía que hay una historia total donde entran los niños, las mujeres, los pueblos originarios, los vencidos este, todas esas categorías que en definitiva terminan siendo libros marginales, no, eh, eh, no, no entran a, a las historias generales entonces hay que hacer libros especiales eh, y ojalá que un día no sea así ya que podamos hacer un, una historia donde eso ya esté incorporado de alguna manera Ahora, con respecto a esto que aquí vamos a mí, pues es muy ¿no? hacer una historia en donde se desoculta todo aquello que ha quedado bajo el olvido o quedó eh, vamos a decir, dejando una huella que todavía está por descifrar sí. o que no ha sido suficientemente atendida ¿Cuál es la relación de la historia con la verdad? Porque está muy de moda sobre todo en los ambientes relativistas que se van extendiendo en otras partes, decir, bueno, hay distintos relatos sí. y hay distintas disputas entre los sabios sí, sí. Pero cada historia es una ficción. Uh -huh. y no guardaría en principio ninguna relación con la verdad. Y hay otros, en general si todos en otro horizonte dicen no, una es verdadera y otra no. Sí, la palabra verdad es muy grande, es ¿no? un poco de soberbio, así. yo traigo la. Soy portador de la verdad. Me que uno es portador de una lectura de la historia, que me parece que el, el, la disputa o, o la cuestión está por el lado de la honestidad. O sea, ¿no? Hay que dejar de lado para mí la, la imparcialidad. O sea, de, es una cuestión ética. Para mí es una cuestión ética, pero una cuestión de, de, de profesionalismo también, de cómo se trabaja. ¿no? Uh -huh. eh, primero porque decir uno, esta es la verdad y todo lo demás es mentira. Es, un acto de soberbia muy grande este, que tampoco es tan así, digamos, ¿no? ¿no? Pero yo creo que uno tiene que trabajar por aproximarse a la verdad histórica, nunca vamos a tener la verdad porque no necesitaríamos la máquina del tiempo o el ministerio del tiempo para ir al lugar y ver que cómo fue exactamente lo que pasó. Pero hay algo que uno no se puede permitir que es la deshonestidad histórica, ¿no? Digamos, este, andar cambiando la historia para que me dé, según mi preconcepto ideológico, y esto que no me conviene no lo digo y esto que me conviene lo subrayo ¿no? creo que ahí está el límite me parece eh, hay, una, hay un ejemplo que siempre pongo que es muy interesante que es la historia de Hipólito Bouchard, que es un marino francés que entró a, a la Armada Argentina en la época de la Revolución y fue un tipo increíble que liberó esclavos y que este, conquistó California y es un, bueno, un héroe extraordinario pero que muere asesinado por sus esclavos en Perú, por maltrato. Entonces uno podría omitir ese final, ¿no? Y queda Puchar como perfecto, ¿no? Ahora no está contando la verdad total, como fue, este, porque arruina el relato. La verdad es que ese final arruina el relato, complica el relato, ¿no? Entonces, ¿qué derecho tiene uno de quitar ese, claro. esa parte? ¿no? Ahí, ahí, ahí me refiero a la amnistía uh -huh. y, y, la, y la cuestión con la verdad. ¿no? Es decir, este... ¿Y cómo surgió tu deseo? Mi deseo surgió en, de distintas maneras. El, por un lado, por, por mi casa, por mis viejos. Mi viejo era director de Cultura de la Ciudad de Azul y <coughs> la Provincia de Buenos Aires y traía mucha gente a, a actuar y mi beca cocinaba muy bien y iban a comer a casa, por ejemplo, La Fronteriza, el Cacharero, La ah, Negra no. Sosa, Atahualpa, Jaime Dávalos, este... y había una sobremesa maravillosa. Sí, que... porque en tu labor histórica también hay una vertiente de lo que sería todo lo que es el arte popular, sí, ¿no? hay un sí. interés por el arte popular en todas sus. Sí, ahí, ahí lo, que, lo que, que, que tomo de ahí es un poco la, el gusto por la narrativa, para escuchar historias, porque mi viejo me habilitaba, yo era muy chico, pero me decía quédate porque viene. ¿Y contaba historias? Claro, viene dávalo, viene a no. y viene Falú y te contaba la historia de la Pomeña y, y, y qué sé yo. Y, y era como, bueno, eh, escuchar, ¿no? Esas épocas que no había celular y la gente hablaba y cambia sobre mesa. Ahí fue una parte. La otra parte fue eh, en mi secundaria, que fue en el en los años 70, en el 73, estaba yo en el segundo año y tuve una profesora tremendamente mala de historia que nos hizo pensar que había otra historia ahí en esas épocas que uno leía y militaba y todo eso eh, empecé a leer otra historia ¿no? y después en quinto tuve una extraordinaria profesora eh, que fue el año 76 justamente el ciclo lectivo comenzó con la dictadura y ella se las ingeniaba para hacernos pensar en ese contexto tan tremendo, cuidándose y cuidándonos, pero yo me daba cuenta cómo la historia puede ser un instrumento de análisis del presente, ¿no? sin, sin mencionarlo explícitamente, eh, tiene toda una cosa que te ayuda a pensar el presente. Ahí, ahí me enamoré de la historia, ¿no? en ese momento. Sí, porque además ese procedimiento está muy presente en, en tus textos, ¿no? Tomar un hecho histórico de otro momento, de otra circunstancia y y a partir de ahí organizar una interpretación de lo que es... Pero, fíjate que lo, yo trato de que lo haga el lector eso, ¿no? No le digo igual que ahora, o como ahora, o... ¿no? parece que a veces hay situaciones argentinas que se parecen mucho, ahí yendo a la, a la frase de Marx, sí. yo no, no coincido con el concepto de repetición, ¿no? Me parece que lo que hay en lectura argentina es continuidades, ¿no? No, no, nunca nunca desarticuladas. Entonces hay situaciones que se repiten por esta ley física de igual causa igual efecto, ¿no? Es decir, no terminamos de desarmar un modelo económico muy injusto, no, no terminamos de desarmar un modelo impositivo que de, de, de, en el cual los pobres son los que más pagan. Entonces aparecen situaciones críticas que se parecen mucho porque las causas son más o menos las mismas. ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí está la cuestión ¿no? de lo que nos suena a repetición Ahí tengo dos preguntas que quiero hacer que siempre en cuanto a tu diagnóstico, por ejemplo hay pensadores españoles vinculados a la historia que ¿no? sí, dicen, bueno España ha logrado ser es un Estado pero no es una nación sí. no, no, no, no se ha podido todavía no, constituir como nación ayer mismo hablando con con el profesor que entrevistamos hablábamos de que de, de, de, mucha sangre del Estado y sin embargo no se ha resuelto uh -huh. el tema de la nación. Sí. Eh, en Argentina, vos que conocés, todos los ponte No, no, no hay, no hay nación. No hay nación. Hay la nación, pero no, no hay nación. No hay nación. Lo, cual, lo cual es muy interesante porque el fundador de la nación argentina es Mitre. Sí, sí. O sea, el tipo que unifica el país es Mitre que le pone a su diario la nación. ¿no? Eh, pero lo que, lo que unifica es el Estado, en realidad, ¿no? la nación como tal, como concepto identitario eh, es algo que todavía nos falta, me parece ¿no? eh, hay, un, hay una, una conformación de un Estado a la fuerza un Estado que nace traumáticamente porque es en base a la derrota de todo el país ¿no? o si sea, hay el triunfo de Buenos Aires sobre la derrota de todas las provincias, uh -huh. pavón ¿no? el, el gran triunfo de pavón eh, pero no hay una conformación de la nación de un criterio nacional, digamos, me parece. A mí que, que tuvo momentos luminosos, ¿no? Algún momento del radicalismo, el peronismo, este, en los 70. Todas, todos esos momentos serían como los distintos impulsos históricos para que la nación pueda tener lugar, poder existencia. Exactamente, y generalmente frustrados, ¿no? Frustrados violentamente. Argentina está atravesada por la violencia intermitente muy fuerte ¿no? económica, política militar de un modo especulativo ¿cómo podríamos decir que pueden ser las condiciones de posibilidad de ¿Qué, ¿qué tendría que suceder? Bueno, es una pregunta interesante ¿no? yo creo que tendría que tener un criterio de de justicia regional un, un criterio de integración sí. este, no, no, no lo que ha pasado en la historia argentina generalmente que es una macrocefalia ¿no? de la que hablaba ya Alberti, sí. este, y el resto un poco sobreviviendo entornos como satélite, eh, nunca terminando de conformar como con una idea de, de unidad y no de sometimiento. ¿no? Sí. Eh, un poco la diferencia sería un modelo interesante: son los Estados Unidos, ¿no? claro. que se conforman como Estado y como nación al mismo tiempo. Yo creo que fundamentalmente con la guerra se sí, claro. ¿sí? ¿Sí? Últimamente está de moda. El interior porteño-centrismo. Sí. ¿Cómo ves ese interior? Bueno, es un término de moda toda la historia. Claro. Porque porteño-centrismo es lo que pasó en la historia argentina históricamente, ¿no? O sea, incluso eh, con una guerra civil gigantesca que no percibimos como tal. Es una guerra que duró casi 70 años, uno diría del 10 al 80 aproximadamente, ¿no? Y el, el 880, donde termina imponiéndose Buenos Aires y donde Aún hoy, eh, cuando, cuando uno ve los noticieros de, de Buenos Aires, dice noticiero nacional y está hablando de que está cortada la calle Corrientes, ¿no? Nunca hay mención sí. a un hecho de la provincia, salvo sí. que sea una catástrofe. Sí, no hay ningún pintor que se destaque, ningún deportista, no, no, no, no. no existe. Mi padre era formoseína, cuando me llevó a Formosa en alto, fue el viaje del corazón de las Ciringa de... Claro, de no no, claro. no, no, no, no, no, claro ver que era todo otro mundo, que claro, eso no podía pertenecer. Claro, no era Argentina. No, no, no. Claro, no. Bueno, mucha gente dice, eh, se confunde a veces en el diálogo cotidiano Buenos Aires con la Argentina. Todo el tiempo. Sí, ¿sí? Me dice, estás en Argentina, en la Argentina? Tiempo, sí, Es sí, sí. <risa> así. Es así. Con respecto a eso, Europa, porque tenemos 80. Sí. Y después voy a intentar por Argentina-Espania. Sí, claro, Europa es un. Una costumbre de las élites argentinas, una afición cultural de los centros medios, o guarda con Argentina algún tipo de relación más, eh, podríamos decir, más estructural, más estrecha, porque por ejemplo usted es libertador. Sí, sí. Eh, no, bueno, hay, do, hay dos niveles, ¿no? Por un lado, por supuesto, está esto, esto que estás mencionando de lo que vino San Martín, de su formación europea. De la matriz de la revolución que fue una matriz europea con componentes indígenas pero como una filosofía muy de la ilustración eh, esa sería la parte positiva evidente, ¿no? después está lo aspiracional que siempre fue ¿sí? hay, hay varias, eh, varias fotos donde los niños escribían en el pizarrón París es la capital del mundo civilizado en Argentina, ¿no? Ah, sí, sí, sí, sí. yo tengo una foto pues, es maravillosa está escribiendo en el pizarrón es decir, lo aspiracional era... Ir a, para la clase alta, venir a París, si este, los, los tiran, mantener al techo, ¿no? que es, es de, de Alza, esa gente. Eh, para los intelectuales de clase media también, de la bohemia parisina. Eh, para los folcloristas, triunfar en París. El folclore argentino resurge una vez que triunfó en París. ¿no? Te, te voy a preguntar después, ¿no? Arde. Ardé, claro, bueno. Ardell, que es un caso particular porque él nace en Francia, pero bueno, pero pues, su vida es argentino, ¿no? De, claramente, en sí. versión y, y realmente su triunfo en Argentina después de haber triunfado en París. Cómo le pasó a Canal cómo le pasó a tanta gente. ¿no? Sí, bueno, es que normalmente todos conocemos a AD, el tiene esa propiedad de que a veces no, no, sí, sí. genera digamos, un imaginario con bueno, respecto a un personaje donde todos se equivoca. Participar de él. no me siento, por ejemplo, gardeliano y conocedor, pero cuando iba leyendo tu libro, empiezo a ver que hay un montón de cosas que desconocemos, ¿no? que, que surge la, la existencia misma encarnada de Gardel. Entonces te quería preguntar, que, que, ¿cuál fue tu descubrimiento con respecto a Gardel? A mí me asombró mucho el profesionalismo de Gardel, la, fuera de esa imagen tefarrista tipo tipo de la noche, había detrás un enorme sacrificio, una preparación muy grande de parte de él, físicamente, preparación vocal. Eh, un tipo que se esforzaba mucho de, de codearse con lo mejor de la cultura de la época, ¿no? Y, y la elección del repertorio, que es maravilloso, porque es un repertorio donde tenés las canciones de amor, tenés las canciones políticas. Él, él decía que su tango preferido era Pan, que es un tango casi anarquista, le diría, ¿no? Donde donde habla de un, de un desempleado, ¿no?, de, de eh, Así que yo creo que ahí hay un, un gran mérito de este tipo que fue el primer ídolo latinoamericano que trascendió la frontera, ¿no?, tipo que eh, lo iban a esperar miles de personas a donde llegara... donde Él mismo iba, de alguna manera, armando su imagen en, en la época que no había ni Instagram ni nada de esto, y él decía que recibía 16.000 cartas por mes y que había aprendido a firmar con las dos manos, le decía al periodista: ¿no? no se lo batas a nadie, pero firmo con las dos más. Que <ríe> no llegaba a contestar y a firmar sus fotos. ¿Y cómo, de dónde pudo haber extraído ese bagaje, esa sensibilidad musical? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede saber de esto? Un día, la vez pasada, Madre me dijo que para él soledad era una de las grandes melodías que había escuchado en su vida. Soledad es probablemente una de las canciones más bellas de, sí. del mundo, no sé, porque tiene además este, cantidad de cambios armónicos, ¿no? sí. eh, además de una, de una letra hermosa de, de Lepera, pero.. Eh, es tremendo lo que, lo que hace musicalmente Gardel que no sabía música ¿Pero cómo es? No sabía ¿Cómo? música Sí, él, él, eso lo sí se él entendió, decía pero... Sí, me venía, me venía me vine a la sesera ¿no? me venía a la mente una melodía y él la silbaba o la cantaba eh, la, la, la, este, la entonaba y se la pasaba a alguien que la pasaba a Pentagrama ¿no? eh, El caso de Por una cabeza, por ejemplo, está en Nueva York y había un gran arreglador que se Tere Tucci, que era un integrante de la orquesta de la NBC, un argentino. Y entonces eh, a las 3 de la mañana suena el teléfono en la casa de Tucci, en la Garden, le dice, todo todo, sentate al piano que te voy a silbar por una cabeza Y entonces eh, Tucci le eh, a las 3 de la mañana le dice, pone. Y le dice, che, pero no es gran cosa esto, ¿no? Y dice a Tuchi que al otro día, cuando después de pasar al pentagrama y la empezó a tocar, y bueno, entonces. Esto es, es sí, no tocan todas las orquestas del mundo. Todo, todas las orquestas, sí. y muchas películas. Este. En, el, en el este, por ejemplo, es increíble. Por una sí. cabeza, bueno, sí. así nace por una sí. cabeza dictada por teléfono. De, bueno, el tipo tenía esa facilidad, ¿no? De, de melodías que le venían y que él este, las transformaba después en estos tangos maravillosos y que a, a su vez. Interpretaba como nadie con esa voz única, ¿no? una voz que Enrico Caruso elogió. En, en, Coincidieron, sí. es no, eso es verdad. Lo, lo, se encuentran en un barco rumbo a Río de Janeiro. Y, y bueno, y Caruso sabe quién es Gardel y le que le cante algo. Y Gardel canta. y Caruso le dice que tiene una voz extraordinaria, que no se esfuerce a ser tenor, que es más barítono y que está para cantar en cualquier teatro lírico del mundo. Que no de cantar ópera que pero que, por favor, cuide la voz y se ponga profesor. Y él contrata a Bonesi, profesor del Colón, a partir de entonces, y ahí, bueno, mejora, y ahí aparece lo de la N por la R, ¿viste? el cerdeo, todo eso, sí. que es este, un truco bastante frecuente de los cantantes líricos, ¿no? para darle sonoridad, distinta sonoridad, a ciertas palabras. ¿no? no es un defecto, porque él no tenía ese defecto. No, porque el cerrante si en España también le claro. exactamente. Así que, bueno, es un tipo, yo fui descubriendo eso, ¿no? Un enorme profesional, un tipo de una sensibilidad extraordinaria, muy, muy buena gente, muy querido, este, eh, muy solidario, ¿no? No, no solamente con el dinero, que lo era, porque terminó sin dinero básicamente por ser tan mano abierta, ¿no? Amado el problema que tenía con el juego, pero, eh, pero por ejemplo contaba la, la mera voz sea una anécdota hermosa que lo van a ver. Periodista de los principales negros de París, cuando está filmando en París y le pide que cante mano a mano, que era un clásico de Egipto de, de Carlitos, y a, al lado estaba la negra Bozán. Y en un momento dado, Carlitos dice, ché negra que me olvidé la letra, seguir cantando voz, ¿no? y lo hace para que la conozcan a, a la negra, a Bozán. ¿no? Y esa cuenta, eso, como que que claro. como vedora, esa generosidad. Tuvo relaciones con. El, ¿Gostán o...? Sí, sí, aparentemente sí. ¿Sí? sí. Porque sí. está en la leyenda. Sí, ¿no? sí, sí, sí, casi seguro, casi seguro, sí. Ella, ella lo, da, lo da a entender, este, a la vez que cuenta varias anécdotas muy graciosas de Carlitos, como que era muy codón, Carlitos, y que la negra iba en un taxi por París y la negra le dice sabes que estoy en un hotel horrible? Me un hotel muy feo. Le dice, mirá, dice el, el carlito yo soy amigo de, del dueño de un hotel que es maravilloso, Vas, te va a encantar, ¿no? y la lleva al Hotel de la Ville, que es la intendencia de París. Y, y este, claro, la mansión maravillosa, y dice, anda a ver a, a Monsieur Dupont de parte mía, y entonces la negra cuenta que se baja, va, pregunta por Dupont y el tipo le explica en francés que Dupont es como Pérez, una perdido muy común y que además eso no es un hotel, sino que es ni más ni menos que la intendencia de París y que ha sido víctima de una broma. Así que también este, este, esas cosas de, de Gardel. Y la cuestión en relación a lo de la nación, uh -huh. el arte, las manifestaciones culturales argentinas, porque estamos viviendo un periodo donde hay una rápida mundialización sí. de los fenómenos, ¿no? Esos fenómenos como los que has trabajado vos, ¿van a persistir? ¿Logran mantener, digamos, un rincón de resistencia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Argentina tiene un plus cultural muy fuerte, ¿no? Yo creo que es un país que tiene una potencia cultural extraordinaria. Recuerda que siempre la cultura formó parte muy importante de nuestro ser, ¿no? He tenido la suerte de recorrer el país entero y vas a los pueblitos más chicos y hay un grupo de teatro, un grupo de O sea, es increíble. Aparecen los caballos, las vacas y y aparece un grupo laguniano, Por ejemplo no un grupo de títeres, sí. un grupo que, no sé, que interpreta a Freud o sí. no, no sé. Sí, sí, sí. Eh, es, es realmente es extraordinario, ¿no? extraordinario, y eso creo que es único y nosotros a veces no lo vemos. ¿De dónde vamos. procede eso? Yo creo que tiene que ver mucho con la importancia que hay dos cosas. ¿no? Una que me parece que fue muy fuerte, que fue la, la Ley de Educación de, de 1884, que extendió la educación común eh, y lo dejó como un valor necesario para toda la población. ¿no? O sea, la, la importancia de la educación que asumió muy fuertemente el inmigrante como forma, en aquel momento, de ascenso social, que era así. El que estudiaba ascendía, ¿no? este, la posibilidad de que el hijo vaya a ser un hijo el doctor, digamos, y esas cosas. Y también me parece que la, la clase media tenía, hoy ya, eso, eso cayó un poco en decadencia lamentablemente, pero todavía existe todavía esta cuestión del valor de la cultura, no de ir al cine, de leer un libro, de, de cosas que que la clase media, aún en momentos críticos, lo siente como un elemento de identidad que se resiste a perder, ¿no? eh, lo que la distingue, ¿no? el poder ir al cine, el poder ir al teatro, el, eh, cosas que, y que y hoy en día... relación con bueno, el saber también, ¿no? Claro, el saber, exactamente. Que se suponía que estaba en Francia, pero después cuando uno va conociendo resulta que era en Argentina donde estaba. Y bueno, fíjate lo que pasó con Lacan, ¿no? No te lo veas cuando no te lo voy a contar sí. a vos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, más importante en, la, en Argentina más, sí. que en Francia. ¿no? Sí, mucho más. Este, y así puede hablar de otras cosas también, ¿no? el, el, el nivel de psicoanálisis en Argentina, eh, haber descubierto primero a Berman, ¿no? Que otros países, eh, cosas muy, muy particulares. Sí, bueno, sin sí, italiano, yo comento claro. con amigos italianos de mi episodios que atravesaron toda la, todo el momento argentino. Claro. ¿no? El laboratorio de. Sí, sí, claro, las que frases sí, son lo, que son parte de nuestra historia. Que de historia y los claro. italianos no entienden cómo pudo haberse eso sí. constituido de ese modo. Absolutamente. ¿no? Es, es. Sí, sí. Y España, ahora entramos en una cuestión esa famosa como uh -huh. diciendo que una misma lengua lo separa. Sí. ¿no? Es decir, porque España no es... Eh, yo descubrí mi España hasta tan claro. O sea, era un sí. joven porteño, eh, salvo a poeta puertas de la guerra civil, yo creo que hubo un, un, un acercamiento muy fuerte a España en la vuelta a la democracia, en los 80, muy tardío, muy tardío. Ah, porque como bien decís, España siempre era un lugar no reconocible como foco cultural, ¿no? Sí. Eh, durante el franquismo, bueno, todo eso. Me parece que la transición española fue muy admirada y, y muy tratada de imitar, de alguna manera, eh, sí. con, el, con el alfonsinismo, por el 83, cuando toda la, la camada de películas Solos en la madrugada, José Sagitán, sí. toda esa llamada de actores. Y bueno, la música también, ¿no? Así que ahí hubo un acercamiento fuerte a España. Y también la gente que volvía del exilio, ¿no? Que traía toda esa, esa experiencia española. Yo creo que para mí es tardío el acercamiento. Yo lo situaría eh, en torno a ese momento, ¿no? Eso está en la contemporánea muy bien. Ahora, si vamos al proceso de nuestra independencia, ¿qué saldríamos? De cómo fue nuestra relación. Es, es interesante porque yo creo que hay una, una cuestión bastante injusta para con los liberales españoles, ¿no? eh, los, este, algunos teóricos del, del liberalismo español, como Jovellano, por ejemplo, que quizás los tipos a, lo, a los cuales accedían nuestros revolucionarios. ¿no? Quizá no leían directamente a los franceses, sino que leían algunos sí. este, ilustrados españoles que no eran reconocidos como tal por el afrancesamiento que tenía la clase dirigente argentina. ¿no? a mí Me parece que hubo ahí una influencia muy interesante de, de esos ilustrados eh, tampomanes, este, todos sí, estos Tampo. jovellanos, que, y muy leídos por Belgrano, por ejemplo, ¿no? que, que estuvo acá y que, que además fue… Digamos, Esa es otra, claro, nuestros próceres independentistas no tenían una relación de mera confrontación con el No, Era más compleja. Era más compleja. El caso de Belgrano había sido funcionario de la corona, ¿no? era secretario del de consulado. Si bien un rebelde frente a la corona pues, trataba de modificar la estructura económica de la corona, no dejaba de ser... ¿Y el caso ¿no? de San Martín? ¿sabes? El caso de San Martín un tipo que estuvo en el ejército español durante los 20 años. ¿no? Eh, así que... Pero claro, el ejército español era a la vez muy complejo porque estaba muy dividido entre conservadores y liberales. ¿no? Sí. Y San Martín estaba claramente en el ala liberal de, de ese ejército español y consideraba el cierto internacionalismo de la época que la lucha contra el autoritarismo se podía desarrollar en España o en América, como dice él. ¿no? La, la lucha es la misma en España o en América. Por eso él entiende que finalmente la tiene que seguir en su patria. ¿no? Sí. ¿No? Sí. Sí. Claro. Lo dice claramente porque obviamente sospechan de él eh, como un tipo de semejante foja de servicio en el ejército español ahora resulta que viene a pelear contra España. ¿no? Sí. Este, pero él lo explica muy bien. Él dice que primero, ya cuando, cuando se sabe que Fernando está por volver o que puede a volver Fernando, eso carece de sentido. ¿no? Que estaría defendiendo este, al autoritarismo que efectivamente se comprobó ¿no? cuando vuelve Fernando. En el 14 este, asume a Cristo de viva las cadenas, ¿no? Muera la libertad, de viva en las cadenas. Cosa que no iba a admitir San Martín de ninguna manera, o a sostener. Volviendo a lo que me esto es un tema que siempre me interesa, ah. la cuestión de un olvido inextinguible, irreductible. Es decir, que es verdad que las repeticiones no son idénticas, ¿Sí? de idéntico, que, que, que hay por tal sí, sí, sí, sí. pero también percibimos tanto en este país como en Argentina, que el olvido se abre paso, sí. que se ha hecho un gran trabajo histórico, un trabajo militante, eh, que ha habido muchos militantes que han asumido ese trabajo sí. histórico, pero eso resulta que parece, parece las condiciones de repetición de lo peor de nuevo, sí. ¿no? es decir, sí. Como si la historia no lograra eh, conjurar definitivamente, por ejemplo, Europa. Uh -huh. Si verdaderamente la elaboración. La, la famosa frase. Sí. Lo que no se recuerda se va a repetir. Sí. Se la atribuye a Freud, pero no se le Freud no le asigna el recuerdo tanto. No, más, más en lo personal. Claro, y además sí. Freud no le asignaba el recuerdo tanta potencia. O sea, la repetición podía ganarle. Claro. ¿no? Sí. Entonces, Europa. Bueno, no es que pasó hace doscientos años, tuvo experiencias de to nazis, totalitarias, sí, fascistas, sí, sí, sí. hace un poco y ahora vemos un retorno bajo condiciones neoliberales, con, sí, o, sí. con morfologías distintas, pero ahí están... La matriz es la misma. La matriz es la misma y, y, y si se ponen un poco contentos, si se tocan las cañas, levantan el brazo, no, no, pues, es y sacan las claramente. Pues, claramente. Eh, Sí. Ha habido un proceso de desinhibición de eso. O sea, es, es muy interesante esa palabra, desinhibición. Sí. Hasta cierto momento estaban inhibidos, sí. ya no. no. No, no, no. Incluso un problema empieza a de tener las derechas más clásicas, más conservadoras y es que tienen varios desinhibidos adentro. Exactamente. ¿no? Sí. Hay una especie de agenda nueva de... Sí, sí, sí. Y en Argentina lo mismo, en Argentina, en lo mismo. Eh, no, eh, cuando uno forma parte la generación del 76, como sí. el Bueno, yo estoy un poco asombrado, de, de, a veces, de la sí. linealidad... No, no, yo, eh, también. El... Yo, también. yo también. Yo creo que aquí es un fenómeno mundial y hoy en día resulta que, que de alguna manera, tiene premio en la de fachatez, ¿no? de decir, bueno, ya está, bueno, no hablemos más de esto, ya pasó. Eh, pongamos en duda todo, ¿no? Se pone en duda todo. Uh -huh. este, Ahora, ayer creo, un autor argentino dice que no se quemaron libros durante la dictadura, no por ejemplo, este, sino que lo quemaban los propios militantes, Ahora, sí, cosa sí. Que, que es una falacia, porque en realidad, claro que lo, lo quemaban los militantes para no caer detenidos, pero el, el, el Estado terrorista quemó un millón y medio de libros de una sola editorial, ¿no? del Centro Editor de América Latina. Sí, sí, no, claro. Bueno, digo que sí. era una editorial además prodigiosa. Absolutamente, de Boris Fivacov, que había fundado Udeva, una cosa sí. notable. Bueno, eh, dicho esto, ¿por qué se puede decir? Bueno, primero porque hay una gran ignorancia sobre, sobre este tema, ¿no? O sea, no, no o sea, bueno, pero no... digo, ahí es donde vemos que la historia tiene como un límite también, Claro. porque se ha producido, por ejemplo, aquí ya hay un montón de personas que dicen que había que revisar cómo volvieron los republicanos a un montón de gente. Claro. Bueno, Todavía están... Sí, en las cosas. sí, bueno, cosas que antes no se decían. No, no. Que la transición no se podía decir. No, no se podía decir. No. Claro. Bueno, y lo mismo pasó en Argentina hasta no hace mucho. Y ahora resulta que las, los, las estrellas electorales de la ultraderecha, cuanto más se corren en ese sentido, más llegan a la historia, mejor les va, ¿no? Dentro de un sector social determinado... ¿Ese es otro detalle importante? Mejor sí, les va. Sí, mejor les les va. ¿Pueden decir esas cosas? Mejor les va diciendo esas cosas. ¿no? Este, incluso entre sectores de la juventud Que hay fenómenos ahí este, Que uno podría ubicar Dentro del, del fenómeno que yo llamo este, La culpa de Fidel ¿no? Por eh, aquella hermosa película No sé si la viste, francesa de, de, de una niña que crece En un hogar de padres progresistas Y que termina católica, obviamente ¿no? O sea, su rebelión, ¿cuál es? Ser católica. Y yo creo que hay eh, este fenómeno En las clases medias argentinas de muchos jóvenes que están con Miley que viene a, a Corre, su rebelión, pasa justamente por fascistizarse, ¿no? correrse a la derecha. Hay ¿no? dos sí, no rasgos que, se, según las modalidades la, de los países, pues, empiezan a tener mucha consistencia. Es un cierto anti intelectualismo claro. y un anti Exactamente. ¿No? Que, sí. Como si fueran dos figuras anaclóricas. Sí, lo cual seguramente el progresismo, así llamado, debe tener una responsabilidad importante, ¿no? En cuanto a su manejo comunicacional, a, a su discurso, este, seguramente. Pero bueno, obviamente la gran responsabilidad está para afuera, están no, está los medios. Ahí y... sí coincido con, con vos de que el progresismo tiene mucha responsabilidad. Pero a veces tengo la impresión, he estudiado últimamente el problema de la revolución, ¿no? De que no se ha hecho un duelo lo suficientemente trabajado, si se puede sí. decir así, de que durante mucho tiempo se pensó que a los sectores dominantes y a las élites uh -huh. no iban a ceder su tasa de beneficio graciosamente. Claro. No era en el marco democrático, sí. era sí. una condición de, de que hubiera un proceso humanitario uh -huh. que se produjera a través de medios no, claro. medio sí, libres tuvo un desenlace horrible, claro. tiene un pueblo que podríamos llamar la revolución pasiva, China es revolución ordenada desde el capitalismo, sí. Rusia, revolución ordenada de la burocracia sí, y la oligarquía, y ideología la muy fascista. Con ¿no? ideologías muy fascista, es exacto. Entonces, eh, hay una suerte, y esto es lo que me gustaría comentar con vos, ¿no? una cierta impotencia de izquierda, porque sí. no puede revolver a Revolución, uh -huh. Se tiene que mover en el campo estrictamente democrático y a la vez la democracia está previamente secuestrada, eh, tiene las cartas marcadas, digamos, hay una serie de dispositivos que han, se han apropiado de los resortes fundamentales de la democracia, como democracia, la justicia, la el... Claro, ya la, la democracia tal cual la conocíamos, bueno, no sé si alguna vez lo fue, pero hoy en día está totalmente compartimentada, donde hay un una justicia, que me gusta más decir poder judicial que justicia, ¿no? Eh, unos medios que te van marcando la cancha y el margen de acción queda realmente muy limitado. Es así. Es un, es un dilema difícil de resolver. ¿eh? Sí, la, la, la democracia como tal la van vaciando de contenido cada vez más. ¿eh? Entonces el margen de acción para ese progresismo evidentemente queda sí. muy limitado. Bueno, para finalizar, y cómo vemos Argentina en la próxima, más allá de la cultura de la política, de los nombres propios, cómo vemos, eh, yo siempre he tenido la sensación de que Argentina estaba destinada a algo muy importante, sí. no está fundamental en nada, porque ¿eh? no, no, no, no. probablemente sí. el amor por Será el mar, argentino. ser argentina, claro. ¿no? Eh, pero sí, siempre la pensé como un país que tenía algo de decir en Latinoamérica y, por lo tanto, sí. en el mundo. Es, sí, la Latinoamérica sigue siendo un lugar en donde el partido se sigue jugando, ¿no? Es, sí. ¿no? es como estos otros ah, lugares, donde uno ya la inercia y el peso de lo institucional ya constituido, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Yo traería a, a, a jugar en, en tu terreno, que no me corresponde, pero yo creo que hay una, hay una cuestión muy autodestructiva en Argentina, muy ¿Sí? autodestructiva, porque vengo de la Feria del Libro, ¿no?, donde uno dice este país es extraordinario, o sea, había, no podías caminar por las ferias, sí, había cada vez, un millón de personas, o sea, sí. había, ¿no? no había forma sí. de gente que va a una feria en el libro, o sea, y veías todos los sectores sociales, y, y entonces digo, a, a eso te da esperanza, de un país que no importa la cultura, que lee, que, que llenaba las salas, de, de, de todo el tipo que presentaba el libro, estaba la sala llena, ¿no? y a la vez ves... Sí. Este, una clase política que, que bueno, que termina en una especie de canibalismo difícil de entender, ¿no? Eh, como una espana... Son esas cosas. O, o sea, o yo coincido con vos, en la Argentina potencialmente es impresionante, ¿no? Ah. Su eh, calidad humana de su este, capacidad laboral, la, la calidad de la gente, el, el profesionalismo. Y después tenemos esta cosa de, de, de una especie de... de cuestión autodestructiva inexplicable, ¿no? realmente muy increíble, que a mí me preocupa y me desespera porque claro. vivo ahí, entre otras cosas, sí, bueno. eh, pero no, no digo que vos no, pero eh, eh, vivir ahí es, es este, muy doloroso, como decís, déjense de joder, ¿no? es la, la frase que me sale muy adentro, de, de, de, de, de cómo se puede destruir en un momento que hay que construir, me parece a mí, ¿no? Y sí, porque si no eh, se van a venir años este, muy inciertos. Muy, ahí, sí, también. yo creo que ciertos. ¿eh? ¿Eh? De incierto no, no, eh, no tiene nada. Bueno, inciertos no, en el sentido que de que la vida de las personas va a un Sí, de la son, incertidumbre, claro. Incertidumbre, la, ¿no? la, la verdadera inseguridad, ¿viste? que se maneja mucho la palabra inseguridad. No, no hay mayor inseguridad de la gente que no llega a fin de mes. ¿no? Esa sí, es la inseguridad. Sí, vida, si no sabes que, cómo le das de comer a tu hijo, Exacto. eso. Eso es inseguridad, sin ninguna duda. Sin, es. sin este, dejar de lado la otra inseguridad, pero digo, Exacto, inseguridad, está la inseguridad la destruye, de verdad. Absolutamente. Así es. Bueno, Felipe, es un honor. Pilla, que Pilla, haya podido ser entrevistado por punto de participación Lo bien, bien. mismo digo. Presentate,